Bueno, pues ya le decíamos, el día de ayer el conjunto del Seattle Sounders vence un gol por cero al equipo de Santos en esta Leagues Cup. ¿Será que finalmente un equipo de la MLS se quede con un torneo de estos que cada vez existen más, Chelis? Eh, empezamos con la Conga Champions y ahora ya hay cualquier cantidad de torneos o trofeos de por medio entre equipos de la Liga MX y la MLS. Oh, con Cachampio no creo, este, estos amistosos yo creo que sí, se juegan allá, lo organizan ellos, este Seattle juega bien y ya le ganó a Tigres, a Tigres 3-0, eh, no, no, no pasaría absolutamente nada, van a tener que ir a jugar León o Pumas, va a tener que ir a jugar allá contra, contra este Seattle, puede ser, pero en general todo lo que dijo el señor Ochoa multiplicado por 10, No, no, no van a ganar nada. No van, a, no van a ganar nada. Eh, Mario, ¿coincides? No, yo creo yo creo que alguna vez van a ganar, no sé cuándo. No sé cuándo. Alguna vez ganarán. Eh, pero lo que sí te digo, eh, viendo lo, de, lo del partido de ayer, sí tendríamos que... Bueno, más bien yo. Sí tendría yo que decirles que ese Santos es para muchísimo más, ¿eh? Así como, claro. hemos, así como hemos dicho sí. que qué bien compite con sus jóvenes, estos partidos los tiene que ganar. Santos claro. presiona muy bien, pero le falta lo que hemos hablado. No sabe cómo llegar, no sabe cómo hacer goles. Depende mucho de Valdés, depende mucho eh, de sus delanteros. Ahora ya puso un holandés, pero... No sabe cómo llegar, basa todo su fútbol en presión, en presión, en presión. Y cuando se cansa o cuando lo hace un, un equipo como ayer, que le toca la pelota, no supieron nunca a, a tomar a Ruiz Díaz. Ruiz Díaz les pintó la cara todo el partido ayer hasta buscar las espaldas de Orrantia. En fin, este Santos lo tenemos que jugar, juzgar más. Y no tanto que qué bien juega, qué bien juega. Yo no le veo absolutamente más ¿eh? a Santos. Pero lo de ayer fue algo sí, terrorífico de acuerdo, de haber perdido de el Como que pareciera que... Sí, como que pareciera, Michel, que, que, que el grupo se empieza a desgastar con su técnico, el señor Almada, ¿no? Sí, eh, le costó trabajo, sobre todo por la forma en la que pierde, ¿no? Ya sobre el final del partido, al minuto 92, en tiempo agregado, eh, la facilidad que le dan a Rui Díaz, que además todavía encuentra la pelota con, con el rebote, ¿no? con esa fortuna después de que, que el arquero había achicado de, de buena manera. Eh, retomando lo que les preguntabas hace un momento, me parece que, como dice Mario, evidentemente ganarán en algún momento, pero eh, este año ya ganaron lo que iban a ganar, el juego de las estrellas y nada más, ¿eh? con todo y que este torneo, el de la League's Cup, ya no le importa ni siquiera a quien lo creó, el León seguramente estará en la final y se lo va a terminar llevando. Y en, en Conca Champions juega muy en contra todavía, Mauricio, eh, la calendarización de la MLS. Claro. Y esa no la van a mover. Y mientras no le muevan ahí, difícilmente van a competir en igualdad de circunstancias. Ese es un tema eh, primordial para el fútbol de los Estados Unidos. El calendario juega en contra de ellos. Sí, Sí, a ver, pero por calendario o por cualquier otra circunstancia o situación, llevamos años diciendo, bueno, ya, ya casi la MLS sale campeón de un torneo, ¿no? Eh, en el cual tengan que ver los equipos de la Liga Mexicana. Yendo lejos, digo... Que es el torneo importante, no los otros que se han ido inventando, veo lejos a los equipos de la MLS ganando, ganándole un título, ganándole un trofeo a los equipos mexicanos Sí, no, exactamente lo, igual lo veo, los, los importantes, los que valen, los que trascienden, los que van los que van directamente a FIFA no no, no, no, no agarra una semana de fútbol mexicano y agarra una semana de MLS y ahí te vas a dar cuenta que no, ahora que van avanzando, sí, sí van avanzando, que claramente van avanzando y que en algún momento van a tener que traer defensas y porteros, los van a tener que traer. Por el momento, nada, tiros de castigo muy buenos meten. sí Sí, sí, y, y, y más allá del calendario, no, la, la calendarización de su torneo que ya mencionaba Michel, eh, Mario, yo no sé si también esto de tener tres jugadores franquicia y apostar en estos tres futbolistas y olvidarte del resto de tu plantel en cuanto a salarios, en cuanto al aspecto económico, no sé también cuánto esté perjudicando al, al espectáculo y a la competencia no, en, en la MLS. Mucho. Lo, y tocaste para mí un factor importantísimo, igual el Chelis. Eh, todas las jugadas que vemos de ataque, eh, buenos jugadores arriba, vemos a Vela las maravillas que hizo anteriormente, los goles del Chicharo, por hablar de los mexicanos. Pero cuando empieces a contratar jugadores, defensas, volantes defensivos, cuando armes... Tu trabajo de atrás para adelante, otra cosa va a ser de esta liga. Pero mientras eh, sigan eh, habiendo jugadores, franquicia, como dices, va a ser difícil. Sí, por cierto, hoy tenemos actividad del MLS en la pantalla de ESPN. Juega tanto el Galaxy como el LAFC. Un LAFC sin Carlos Vela y sin Rossi. O sea, y volvemos con más. Aquí en eh, Fútbol Picante. Tenemos Clásico Regio este fin de semana. Uy, qué partido nos espera. <risa>